La mayoría de la gente entra en redes régimen mercadeo, motivado, se va a hacer rico, va a cambiar el mundo. No, es una cosa increíble. Ahora sí, cuando me compre mi Mercedes, va a ser una cosa increíble. ¿Y lo que te va a comprar una bicicleta? La mayoría de la gente anda uno, dos, tres, cuatro años, cinco años en redes, enredado. ¿Sabe por qué? Porque necesita un sistema. Necesita algo que lo guíe. Este sistema tiene 13 CDs y cinco libros pequeños. Y el sistema te lleva con el primer paso, te lleva el segundo paso, el tercer paso, con nueve pasos, donde a partir del cuarto, quinto, sexto paso, ya tú te empiezas a convertir en un profesional. Y un amateur en el negocio de redes pierde dinero. Un amateur en el negocio de redes le cae atrás a la gente, persigue gente, corre toda la ciudad y termina sin plata. Termina con un empleo mal pagado. Entonces necesitas convertirte en un profesional, aprender a cerrar, aprender a manejar objeciones, administrar el tiempo, armar equipos de trabajo, organizaciones productivas. Necesitas armar equipos alineados, enfocados, necesitas encontrar la gente adecuada y todas esas cosas las vas a conseguir aquí. Este sistema te va a llevar a ser exitoso, a ser profesional. María firma a Pedro, que firma Juan, que firma Carlos y Carlos te firma a ti y tú estás siguiendo esa cadena de personas que no saben. Errores, cometen errores, errores, errores, ensayos, errores. ¿Y sabes dónde va? Después de 3, 4, 5 años sin parar. ¿Por qué no seguir un sistema que ya lo han seguido miles y miles de personas? Ha formado más de 27 millonarios este sistema. La diferencia entre un profesional y un amateur es el dinero que gana o el dinero que gasta. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale no comprarlo? Porque mucha gente gasta miles de dólares, miles de dólares en universidades, en maestrías, doctorados, de tantas maestrías le dicen al maestrado. Y esa gente después que sale de todas esas maestrías, de todos esos doctorados, no consigue empleo. Sobrecalificado. ¿Sabes por qué el pobre no lo compra? Porque no lo tiene? ¿Sabes por qué no lo tiene? Porque nunca lo invirtió aquí. Vacía los bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. No comprarlo te puede costar mil dólares al año, te puede costar un millón de dólares al año. No ser profesional es un precio demasiado caro. Cómpralo ahora porque mañana, pasado mañana, la semana que viene, el año que viene, ese es el futuro que se crea hoy con decisiones. La decisión es difícil, pero más difícil es no tomar ninguna.